¡Muy buenas! Eh. Bueno, unos, dos, tres, unos, dos, tres, sí. Me revuelve. Sí, ahí está, ahí lo Eps, a ver. <risa> vale. El me de este... le dejo el link Acá. No, no <risa> ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué 만두? ¿vale? Oop No bueno No, hay una cosa Así. era. faltaba esto? Esto. Una canción, ¿no? Tiene yo Me canso, ¿no? No pantalón, esto va un casco, un botas, ¿no? Sí, botas y... no sé qué más no, a un mago, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué Ah, ya sé. Así, así. No. no ¡Ay, ya! Perfecto. Así. Un esto. Esto acá. Esto, esto, esto. Y esto. Listo. Vale. Vale, vea. Vale. Vale, esto. Hey! I'm sorry. Okay. Quedó bien eh. ¿Cómo? ¿Cómo es eh? ¿Hm? ¿Eh? ¿No suena? ¿Hm? ¿Eh? Se o sea, esto antes... no, que ¿Eh? no, no, en chat, no, el... el 17 capítulo de... el 15... 6, 16 16, estaban los sumamos, ¿no? pero... Um... what do. I What I see you, meses fue fue, pues meses yo me dijo qué versión menos suele la serie pregunta ahora si sí, estoy siendo nada más el 1.8 no me respondo a nada en eh, la primera serie a la chat yo estoy buscando a gente espérate que no hiciste que hicieron mi peticio chat mío? ahí está saludos hola mil dos los suárez saludos patiros cuando se ve patio si sí, cuando si sí ve lo mandó su canal de YouTube. Ah, dos años pues No sé cuándo. Dos años pues subió, se llama Gastes, de una película. la Pima, la parte. No subió nada. Puso dos... Curreres, líquidos a Patríguez. Dice: Hace dos años está Manoraro. Yo leí la edición. Dice: Saludos a Hace dos años a Manoraro. A Manoraro. Después, volvió de Mi canal de Patríguez. Pues no nombre si bueno es Bobio. Es que lo mandé ¿eh? Subió y este se llama Robots con ¿Defeated? ¡Ay! Ah, el... Mandé el Robot Subió el batido. Con 60 PS Chicos hay que ponernos el link de descripción descripción de este lo, dejarnos el link en la descripción Para que vaya a la Su canal YouTube y... El video Me la trucha. Bueno, dejen el... Perdón de subió y Minecraft Este hizo el juego Patroles, jugando patroles, así lo mi mente en Michael en español latino. Tres años, pues. En 2007, 10 años, pues ahora el, lo vi en la en mi, mi canal de YouTube. La piqué y ya me lleva a la, la página. Lo dejé en la en la sal el cast de la película el, en español latino copeta parte 1 2 les gusta a la gente y menos menos ahí en la gente ya lo he visto ese ya vi el cast de, de la película ya salió en un viejos tiempos tengo. Bueno, no se quedaron en mi mente. Me pase con la virus yo me quedo en mi casa. Voy a poner toda la agenda del video. Todavía no fui a descubrir. Yo no estaría... no estaría... ¡Vale! ¡Una no! Moto. La moto. La moto. La moto. La voy La casa La casa. La moto. La moto. La moto. La La moto. La sé La está pasando La gente. A mí no Cuatro niños, ya perdón, esto es lo que me toca. Ah, mira. vale, pues, abajo cuánto. Que más, que más, qué más, que más? ¿Qué te estoy aguantando, Chavén, con. estoy viendo las grabaciones como hizo patito se mueve un molde en el plan de mis. era la 1 pero no, no subió nada Dos días subió A lo la mutadora. ahora ¿Eh? Vale, eh, ya. No sé, ¿cuándo ya? ¿What? Bueno, eh... A ver... ¿Eh? <risa> Se sube con una escalera Yo sí, si conozco bien mejor la urina para el PC. Espérate Muy bien, voy Bueno, gente. Espera, espera acá. No. Aquí es mi... yo soy mi usuario este en... siete video. Chao.